Buenos días. Bueno, lo, lo primero, agradecer la, la invitación por contar con, conmigo en este evento y sobre todo con mucho más cariño cuando están, eso, lo, como han dicho ellos, los tres amigos, Carlos, José Antonio y, y Ramón, que desde que empezó la red y que yo creo que es uno de los mejores inventos que, que se ha hecho, que, que han liberado ellos, pues... Pues hemos conseguido que de lo que se está viendo de todos estos proyectos, cuando hay alguna ciudad que tenía algún proyecto que era de éxito o, o cuando tenía alguna serie de fracasos o con la serie de pasos que eran necesarios para poder llegar a conseguir algo, el poder estar reunidos todas las ciudades daba un, un valor eh, importante para, para poder avanzar más rápido los que los que iban detrás. ¿no? Entonces si uno era mejor en temas de agua, otro en temas de movilidad o en temas de energía, pues se conseguía que todo bueno, porque todos pudiéramos avanzar. ¿no? Entonces, yo sí quería enseñar un poco la, como comentaba, la, la historia, porque la evolución de la de, de, de y de, de Málaga. Eh, esto partimos y, y solo voy a utilizar una, una línea de tiempo. ¿no? Entonces, eh, el, el origen un poco de todo fue un proyecto que se consiguió con Endesa, con, con el Ayuntamiento de Málaga. Donde eh, se cogía, se conseguía que una zona de la ciudad se pudiera eh, controlar y que fuera autosuficiente con energía y era como una, una mejora de la red para tener una parte de red inteligente. Con eso, eh, bueno, y algunos proyectos adicionales, tuvimos un golpe de suerte, vamos a decirlo así, que fue en, en, el, año, en el año 2011 que IDC eh, sacó el primer estudio de, de ciudades. De ciudad inteligente, hasta entonces que el término pues casi no se, no se había tratado demasiado, y entonces, eh, bueno, pues nos nombraron como la ciudad más inteligente de, de España, eso es lo, es lo inicio. Y, ¿Y qué nos dio eso? Yo no creo que ni que fuéramos ni los más inteligentes ni menos, porque estaba todo esto empezando, pero sí fue un punto, un hito muy importante, porque hizo que la gente se fijara en Málaga. ¿no? Entonces, al fijarse en Málaga, pues todo el que quería hacer algún proyecto de, de Smart City, y encima eso ayudaba con que nuestro alcalde, eh, dejar la ciudad abierta para poder hacer experimentos, pues sí que conseguimos eh, eh, convertirse en un foco donde se hacían muchos experimentos sobre temas de ciudad inteligente que creo que, que fueron interesantes y que ayudaron al avance. ¿no? Después de eso, pues también eh, en la, fuimos finalistas de los, de los City Awards de, que se organizaron de, en Barcelona en 2011 y 2012. También otro golpe de suerte interesante pues, fue que fuimos como una de las cuatro ciudades a nivel europeo para poder eh, llegar al, al IBM Smart City Challenge, eso fue también otro, otro golpe importante, primero porque dio una, una imagen a nivel internacional y consiguió que se analizase cuál era todo el proyecto que había en Málaga para intentar focalizar un poco el, el futuro. ¿no? En, en esa línea pues, seguimos, seguimos trabajando y un hito también eh, que empezó como una cosa muy pequeñita, que era el portal de datos abiertos. Nosotros empezamos en 2013 con un portal de, de datos abiertos. Era el inicio también de la parte de gobierno abierto y, y portal de datos abiertos. Donde eh, es cierto que la, en las primeras versiones, cuando publicamos los datos, eh, nos decían algunos que era un portal de cartón piedra, porque básicamente lo que teníamos al principio eran los PDF que lo habíamos puesto en datos abiertos. Y bueno, pues poco a poco tuvimos que ir evolucionando, adaptándolo los formatos, y, y ahora, bueno, pues tenemos 900 conjuntos de datos abiertos, eh, además tenemos herramientas que desarrollamos para poder federar con datos.gov y con, y con la Unión Europea, para que otros portales también puedan hacer, eh, compartir esa información, y, eh, y eso lo tenemos además disponible en GitHub, es que compartimos con otro ayuntamiento, ¿no? Para mí esta parte es muy importante porque a partir de esos datos abiertos se puede generar eh, mucho mucho trabajo y, y, y resultados posteriores, ¿no? Después de, de esto, pues también eh, un elemento importante era el, el Urban Lab, como, como decía, una cosa importante era, eh, fue uno de los primeros Urban Labs y permitir que la ciudad fuera un laboratorio para que cualquiera que tuviera algún proyecto tecnológico pudiera probarlo en, en la ciudad. ¿no? Entonces quería enseñaros un, un pequeño vídeo de un pequeño vídeo. Pues con algunos de los proyectos, porque había muchos proyectos del smart de City, pero bueno, pues, pues, pues, pues presentar un poco, ¿no? ¿Me escuchan? Málaga es una ciudad inteligente con countless exciting oportunidades para innovación, colaboración y creatividad. Málaga es reconocida en toda Europa por sus soluciones de sostenibilidad de vanguardia. Los sistemas de transporte utilizan las últimas tecnologías para hacer la movilidad urbana más limpia, verde and more comfortable experience for citizens. Malaga has a real-life urban lab that tests new public service management systems, citizen participation models, and eco-friendly solutions. A true smart city. Emergency services, traffic control, street lighting, water, and parking are all managed through interconnected systems, guaranteeing a quick and efficient response. Above all, Malaga is a modern, dynamic, and high tech city that's ready for the future. Malaga, a space for innovation. <laughs> Vale. Entonces, eh, bueno, continuando un poco con la, con la línea, eh, después eh, también surgió la, la, bueno, era imprescindible que tuviéramos que tener una, una sede electrónica Donde la evolución desde 2015 también ha sido muy importante, es decir, partimos eh, con 21 trámites en, en 2015 cuando se lanzó la sede Ya tenemos en 2020 unos 320 trámites que cubren la, la mayoría de todos pero además con un hito importante, porque para preparar la presentación esta hemos actualizado los datos y hemos llegado ya a más de 100.000, 103.000 usuarios de, de la carpeta ciudadana. Es decir, que si, no sé exactamente los cálculos, pero si Mara que tiene unos 600.000 habitantes, de los cuales eh, los que pueden, que no son niños y, y mayores, pues a lo mejor hay unos 300.000 personas, pues yo creo que casi un tercio, y lo digo así un poco de... De casi un tercio de las personas que viven en Málaga Que tienen capacidad de interactuar con la administración pública Pues lo están haciendo con la carpeta ciudadana ¿no? Lo que creo que es un elemento Pues interesante con el que estamos también contentos ¿no? eh, Luego otro, otro hito importante en la ciudad Pues fue la, el polo de contenidos digitales y el, eh, A nivel a nivel nacional Pues está, se, se dijo que en Málaga Se el polo de contenidos digitales Donde hay muchas iniciativas De todo lo relacionado con contenidos digitales De... Hay muchas empresas que están implantándose sé, se graban programas de, de televisión, se hacen proyectos de radio virtual, de, es decir, que es un, un elemento también importante de trabajo. ¿no? Luego, una cosa que también me parece importante y que, bueno, en todas las ciudades que estamos aquí yo creo que, que se han tenido es que, eh, ¿qué hacemos? Es decir, ¿con ¿qué proyecto es el siguiente que hacemos? No puede ser que haya dinero de la Unión Europea o de España o de quien sea que dé alguna aportación de dinero, entonces digamos, venga, pues vamos a vamos a ver qué pedimos, ¿no? Si, si hay dinero, pues vamos a intentar conseguirlo. Es decir, eso yo siempre he pensado que no es la forma de hacerlo, sino que la forma correcta es, vamos a tener un plan de a dónde queremos ir, cuál es nuestro plan estratégico, de todo lo que queremos hacer en las seis líneas que comentaba antes de, de hábitat sostenible, de movilidad inteligente, de economía innovadora, estas son las seis líneas que... Nosotros planteamos y para cada uno de ellos se desglosa una serie de proyectos y se ponen un presupuesto. Y entonces aparece ahí como que nos hacen falta 150 millones de euros para poder desarrollar la, la, nuestro proyecto completo. Eh, ¿Dónde están esos proyectos? Porque además una cosa curiosa es que cuando lo anunciamos nos decían eh, alguna empresa oye pues yo podemos participar pero digo perdona, es que no tenemos el dinero, <ríe> es que simplemente es que eso es lo que queremos hacer. Entonces, cuando haya dinero disponible para poder completarlo, algunos vendrán de presupuestos propios y otros vendrán de, de subvenciones, pero esa es la línea de, de trabajo. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante siempre tener un plan estratégico que además lo tenemos publicado y está disponible en la, en la web. ¿no? Luego, eh, también vino, pues, esta es como mi niña, eh, Victoria la Malagueña, que es un, un chatbot que, que lanzamos en, en 2018. Y, y que, bueno, pues es capaz de hablar a, a turistas y a ciudadanos de, de cosas de la ciudad de Maraga, no Entonces, bueno, esta, este chatbot ha tenido algunos reconocimientos Algunos de los más importantes de Excelencia Digital en, en Sionet Y el de Fitur, de la Feria de Turismo, como mejor chatbot de destino turístico Y, bueno, y os invito a todos que la, que la utilicéis si Está instalada ya de fábrica en todos vuestros teléfonos Solamente tenéis que abrir el asistente de Google y decir Victoria la Malagueña, entonces podréis empezar a hablar con, a hablar con ella, ¿vale? Eh, ¿Más cositas? Pues otro elemento también eh, novedoso, que bueno, hemos visto que, que Valencia, que siempre, como hemos visto, siempre son pioneros, siempre eh, ellos tienen un, un dashboard de ciudadanos, y eh, nosotros quisimos dar un, un paso más que era intentar tener un panel ciudadano personalizado. ¿Qué quiere decir? Intentar que, eh, que el ciudadano tenga... Su propio, su propio panel donde pueda eh, tener información que sea de utilidad para él y que pueda elegir componentes. Entonces, como tenemos ese portal de datos abierto con tantos conjuntos de datos abiertos, lo que hemos hecho ha sido intentar eh, hacer componentes de, eh, esto es un proyecto que está que está creciendo, hacer componentes de los distintos conjuntos de datos para que el ciudadano pueda crearse su propio panel personalizado con lo que le interese. ¿no? Entonces, por ejemplo, os oh, pues enseño aquí un poco el, un ejemplo de mi panel, pues yo puedo tener eh, cámara de tráfico y e imaginaros que cuando voy destino a, al trabajo, a ver si esto no me dejará oh, mentiroso, cuando voy destino al trabajo pues necesito visualizar una cámara y eh, si yo voy en bicicleta, pues necesito saber dónde puedo soltar o puedo coger la bicicleta con estaciones. O si voy en autobús, pues podría añadir uno o dos componentes de las paradas de, de autobús. De forma que cada uno puede organizarse su propio cuadro de manos con, con la información que le interese. ¿no? Pues puede ir también con información de la playa a la que vaya o de, lo, o de los aparcamientos. ¿no? ¿Vale? Luego también eh, iniciamos eh, una aplicación. Es decir, Málaga Funciona era una aplicación que teníamos en la ciudad desde hace mucho tiempo, pero era para la gestión de incidencia y, la, y sí que la completamos como aplicación de, de ciudad para que fuera eh, completa. Y entonces aprovecha de toda esa información que tenemos, e incluso también de, de acceso a la sede electrónica, la carpeta, eh, a la información de playa, etc. Y bueno, y para terminar, pues estamos con, con dos proyectos con los que estamos trabajando, el proyecto de está del Sol, que se hace con, con más ciudades, y otro proyecto infinitesimal, donde están más de 150 edificios para poder trabajar eh, y, y administrarlo. Vamos ¿no? bueno, con tu presentación. Eh, un par de preguntas. Eh, os has comentado eh, que se ha muchas iniciativas en Costa del Sol, que puede ser un buen ejemplo de a que Estamos hablando de que desarrollan su proyecto de admisión. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a los elementos que nos están escuchando con respecto a estas iniciativas de, de colaborar en un proyecto, eh, por, por ejemplo, supramunicipal, ¿no? por así decirlo? Bueno, pues la verdad es que la experiencia con, con el Marcos del Sol está siendo interesante donde hay bueno pues hay 13 ciudades de, de la costa de, de málaga que están implicadas donde se estudian distintos distintos verticales donde la idea es ver cómo podríamos conseguir pues para la costa y supongo que será algo parecido a, a murcia y que haya información que no sea específica solamente de tu ciudad sino que tú puedas desplazarte por, por toda la, la costa o en nuestro caso sería por toda la región de de Murcia y tener la, la misma información disponible en distintos medios, ¿no? Entonces, bueno, pues son proyectos comunes donde ahí lo importante es eh, olvidarse de, de los colores políticos que haya en los distintos ayuntamientos, es decir, eh, pensar en el objetivo eh, del ciudadano y, y en esa línea, bueno, pues aquí como, como digo, con, con los tres ayuntamientos ha funcionado bastante bien y el proyecto de hecho está en marcha en el... En el portal este se pueden ver además hasta los datos reales de, de distintos de los elementos de sensores de apartamento inteligente, de alumbrado, de eficiencia energética de edificios, control de afluencia. y se han cogido todos los temas que eran específicos de una Smart City y se han seleccionado en cada una de las ciudades pues varios puntos para poder hacer, la, hacer las pruebas. ¿no? Y en esta misma web pues se pueden ver, lo, se pueden ver ya los lo resultados, ¿no? seleccionando sobre el, el panel, sobre la parte principal, y se pueden seleccionar el aparcamiento edificios y se podría visualizar esa es un poco la, la idea ¿no? yo creo que sí que es interesante que vayamos avanzando de, de la ciudad a, a la región ¿no? claro, En ese sentido, David yo creo que, que el ejemplo es muy bueno la costa del sol porque ya está avanzado, está funcionando y pues como bien dices, es extrapolarse a, otro, a, mm. a otros territorios ¿no? eh, de todo lo que nos has comentado ¿con cuál te quedarías? ¿con qué te de, de todos los proyectos, bueno, yo los datos abiertos, para mí ha sido mi... Porque creo que, que es la base para, para montar, es decir, lo mismo que en la parte que comentaba Carlos, en la parte de la fibra es fundamental, que, que la ciudad esté llena de fibra para poder montar cualquier proyecto, la telecomunicaciones es la base y para poder hacer cualquier desarrollo están los datos, porque a partir de los datos eh, se pueden hacer chatbots, se pueden hacer paneles, se pueden hacer aplicaciones específicas y, y te da la posibilidad de, de ir creciendo, ¿no? Claro, quizás el chatbot es como lo más impresionante, ¿no? Lo que más te llama, te llama la atención. Sí, pero al final el chatbot es simplemente una reutilización de, de datos abiertos, que lo mismo que lo hemos hecho claro. nosotros podía haberlo hecho cualquiera, claro, son todos con datos públicos. Claro. Nosotros.